Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a hacer un ejercicio práctico en Excel usando las herramientas del diagnóstico financiero. En esta ocasión vamos a trabajar con los datos de EMIS. Como bien lo decíamos, para el análisis de proporciones vamos a trabajar con las ventas netas como la categoría general que nos agrupa la información. ¿Por qué las ventas netas y no el total ingreso operativo? El total ingreso operativo está teniendo en cuenta los impuestos sobre las ventas y tampoco está teniendo en cuenta los descuentos en factura. Así que de esta forma tomamos el ingreso neto por ventas sobre el ingreso neto por ventas. Le voy a decir a Excel que me lo muestre como porcentaje, que me dé unos dos decimales. Y miren que lo envío a la derecha sin todavía haber fijado absolutamente nada. Cuando ya tengo todas estas celditas marcando ese 100%, ahí sí entro y el denominador lo vamos a fijar con Command T si están trabajando en Mac o con F4 si están trabajando en Windows. También lo pueden activar como FNF4 o colocan la letra entre signos de pesos. Cualquiera de estas de formas va a funcionar. Toca entrar a cada una de estas celdas y le hacemos exactamente lo mismo. Y cuando ya completamos toda esta información, sencillamente seleccionamos, damos doble clic y ahí ya nos quedan todos los datos expresados en términos porcentuales. ¿Qué les recomiendo cuando vean algún resultado extraño? Como este caso que me aparece aquí un dato con valor. Resulta que tenemos aquí lo que estamos dividiendo es un valor cero. Obviamente por eso nos está mostrando ese dato valor. En el balance general, el análisis de proporciones es con el activo total. Así que vamos a tomar activo total sobre activo total. Lo seleccionamos como porcentaje dos decimales y lo enviamos también a la derecha. Nuevamente entramos y fijamos los denominadores. Cuando ya tenemos esto fijado seleccionamos, noten ustedes que cuando tengo una gran cantidad de datos es posible irme a la esquina inferior derecha de mi Excel y cuando esta crucecita, el cursor se me pone negrito le puedo dar aquí un doble clic y automáticamente Excel va a replicar esa misma ecuación o esos mismos datos hacia abajo. Y ahí ya tenemos toda la parte matemática del análisis de proporciones. Como sabemos que está bien, el total pasivo y patrimonio, todos estos datos me deben dar 100%, lo mismo el activo total y lo mismo las ventas netas. Para hacer el análisis de tendencias vamos a necesitar tener expresados todos los datos en términos de un mismo año base. En este caso vamos a elegir como base el año 2019. Y, por supuesto, vamos a necesitar datos de inflación. 2019 quedará exactamente igual. Para 2018 y en adelante vamos a usar la función bf.plan para tener en cuenta la inflación. ¿Listo? Que es lo mismo que enviar al futuro con la inflación de 2019 el dato de 2018. Así que vamos aquí a 2018, por uno más la inflación de 2019, o la función bf.plan, abrimos paréntesis, en el principal colocamos el dato de 2018, punto y coma, la inflación de 2019, dos puntos, nuevamente la inflación de 2019. ¿Para qué hacemos esto? Voy a fijar esta primera inflación, de modo tal que con esto, ya por supuesto le voy a decir aquí a Excel que esto me lo coloque como moneda, con esta información yo puedo enviar aquí a la derecha estos datos. De modo tal que, miren que me quede el año 2015 con todos los datos de inflación de 2016 en adelante y así sucesivamente con cada una de las celdas. Luego vamos a entrar y vamos a fijar cada una de las inflaciones para poder mandar los datos hacia abajo miren que solamente estoy fijando los datos de inflación y ahí sí enviamos hacia abajo los datos hacemos lo mismo con los datos del balance general nuevamente igual igual bf.plan Tomamos el dato de 2018, punto y coma, inflación de 2019, dos puntos, inflación de 2019. Fijamos la primera, el primer, en este caso B3 que estoy colocando. Voy a decirle aquí a Excel. Entonces, listo. Y lo enviamos a la derecha. Por supuesto, verificamos que nos haya quedado bien. Miren que tomamos 2015 con las inflaciones de 2016 en adelante y también entramos y fijamos todas las inflaciones. Y mandamos esta información hacia abajo. Para sacar la tendencia real relativa, lo que vamos a hacer es tomar el dato que está más, el fu más al futuro sobre el dato anterior, menos 1, y ahí ya, bueno, le decimos a Excel que es un porcentaje que nos dé unas dos decimales. Miren que aquí no voy a fijar absolutamente nada, esto mismo es lo que envío a la derecha y es lo que envío a la derecha, es lo que envío hacia abajo. Lo mismo hago con la tendencia real relativa del balance general. 2019 sobre 2018, menos 1. Nuevamente es un dato porcentual. Lo enviamos a la derecha, luego hacia abajo. ¿Qué es importante tener en cuenta en el momento de calcular los indicadores? Resulta que algunos estados financieros que podemos descargar, ya sea gratuito o de pago, como es este caso, eh, nos puede resultar con que los egresos nos los expresen en valores negativos. Miren aquí, por ejemplo, el caso de BEI Colombia. Tenemos gastos en negativo, estos gastos operativos también en negativo. Tenemos el gasto financiero también en negativo. ¿Cómo un gasto puede ser negativo? Pues a ver... ¿no? lo que tenemos, podemos colocar en negativo son resultados, ¿no? una utilidad, donde tomamos un ingreso menos un egreso. Resulta que en muchos lugares donde conseguimos información nos colocan los egresos en negativo solamente para indicarnos que es una salida de dinero. Entonces, para evitar cualquier error con los indicadores o, el o en el análisis incluso de las proporciones y las tendencias, Vamos a entrar a cada una de las celdas y vamos a eliminar esos valores negativos. Entonces, esos egresos los vamos a dejar en valor absoluto para evitarnos defectos en el análisis. Entonces, vamos ahora sí con los indicadores. Aquí, pues, vamos a hacer los indicadores más comunes. Para el indicador de razón corriente voy a tomar activo corriente sobre pasivo corriente. Noten que estoy tomando los datos iniciales, no los datos inflados. ¿Por qué? Me va a dar lo mismo si tomo el dato en la tendencia o tomo este dato. Lo que pasa es que si se me queda algún error en la tendencia, pues me va a dañar también el indicador. Entonces, como me van a dar igual si los tomo de aquí o del otro lado, pues mejor los tomo desde el dato base y se evita de pronto en caso de un examen o de una presentación ante una corporación pues que el error sea aún más grande lo ideal es que no se cometan pero si llegan a suceder pues mejor que afecten lo menos posible. Entonces activo corriente sobre pasivo corriente aquí nos está mostrando la situación de liquidez de BBI Colombia. La prueba ácida es al activo corriente le vamos a restar la cuenta menos líquida que es el inventario y lo vamos a dividir entre el pasivo corriente el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente entonces nos dice cuánto dinero nos está faltando para poder cubrir las necesidades de liquidez que tenga la compañía. El nivel de endeudamiento sería total pasivo, pasivo total sobre total activo. La calidad de la deuda, pasivo corriente sobre pasivo total. Para el costo de la deuda vamos a tomar el gasto financiero del estado de resultados, acá lo tenemos, y lo vamos a dividir entre la deuda con costo. ¿Cuál es la deuda que regularmente tiene costo? Aquella referenciada a entidades financieras. Entonces vamos a ver en el pasivo cuál puede tener costo. Están los créditos y préstamos, todo lo que sea créditos y préstamos quiere decir bancos, ingresos diferidos no, créditos y préstamos corriente, comercial y otras cuentas a pagar, todo lo que sean cuentas por pagar, eh, son propias de la operación por lo regular son impuestos por pagar obligaciones laborales por pagar eh, cuentas por pagar a proveedores, entonces pues son deudas que tampoco tienen costo hay provisiones, es posible que en otros pasivos corrientes y otros pasivos no corrientes también tengamos ahí deuda con costo sería bueno mirar eh, la nota al estado financiero, por ahora pues lo voy a considerar como una deuda con costo y listo, en este caso no hay más datos luego viene la capacidad de pago financiero nos dice deuda financiera es decir, cuál es la deuda con entidades financieras entonces sabemos que es préstamos y créditos no corrientes más créditos y préstamos corrientes dividido el EBITDA. plazo de inventario, sabemos que es la cuenta inventarios dividido el costo de ventas diarias o costo de mercancías vendidas promedio diarias. El plazo de cobro, que es la cuenta clientes o cuenta comercial por cobrar, sobre las ventas diarias promedio, ventas netas, por supuesto promedio diarias el plazo de proveedores que sería igual a nuestra cuenta proveedores cuentas comerciales por pagar sería esa la cuenta sobre las compras diarias promedio las compras las vamos a definir como lo que hemos comprado para lo que ya se vendió que está en el costo de ventas más lo que hemos comprado que no se ha vendido, que estaría en el inventario, menos el inventario del periodo anterior. Por supuesto, promedio diario. Así que lo dividimos entre 360. Ciclo de conversión del efectivo sería igual al plazo de inventario más el plazo de cobro menos el plazo de pago. Rotación del activo corriente. La rotación del activo corriente serían las ventas, las ventas netas por supuesto sobre activo corriente. La rotación del activo no corriente pues son las ventas netas sobre el activo no corriente. Ahora bien, vamos con el margen bruto. Lo podemos sacar del análisis de proporciones, ¿cierto? Es el mismo, proporciones, lo que está junto a la utilidad bruta, nos debe dar 43.72, lo podemos calcular. Utilidad bruta sobre ventas netas, miren que nos da en efecto 43.72. Margen operativo, pues sería la utilidad operativa sobre las ventas netas, la utilidad neta, sobre nuevamente las ventas netas el margen EBITDA que sería entonces el EBITDA sobre las ventas netas el ROE que es utilidad neta sobre patrimonio neto miren aquí este resultado interesante del ROE, ¿no? dice 169% realmente no significa que el rendimiento sobre el patrimonio sea muy bueno sino que antes es muy malo. ¿no? Miren que la utilidad neta es negativa y el patrimonio ya está en negativo. Quiere decir que las pérdidas operativas se han consumido completamente el patrimonio y ya el patrimonio está mostrando resultados negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando analizamos los resultados para eh, centrarnos en lo que realmente esté pasando. ¿no? Hay que mirar muy bien de dónde tomamos los datos o cuáles son los datos que estamos metiendo en el indicador. La utilidad o el ROA operativo, sería la utilidad operativa sobre el total activo. Es posible desglosar el ROE, cierto? el, el análisis Dupont o la empresa Dupont eh, encontró una forma de desglosar el contenido del ROE. Ellos dicen, ok, vamos a llegar a utilidad neta sobre patrimonio neto. Ese es el indicador que nosotros queremos sacar. Pero podríamos identificar la situación de rentabilidad de la empresa si tomamos utilidad neta sobre ventas. Luego, es posible tomar ventas sobre activos y activos sobre patrimonio. Miren que el análisis Dupont queda más o menos de esta forma. Notarán ustedes que ventas sobre ventas quedaría anulado el resultado. Luego que activos, activos sobre activos también anula el resultado y al final de todos modos pues, nos queda utilidad neta sobre patrimonio. ¿Qué sucede o por qué es relevante hacer el análisis Dupont? Porque en la primera parte vamos a poder identificar cuál es la situación de rentabilidad de la empresa cuál es la situación de eficiencia y cuál es la situación de apalancamiento. Desglosando el ROE vamos a saber por cada peso invertido en el patrimonio, cuántos, cuántos activos tiene la compañía. Por cada peso invertido en esos activos, cuántas ventas están generando. Ventas que deben existir para generar utilidades netas. Y entonces al final, cuando tenemos el resultado del ROE, sabremos cuál de estos tres es el que impulsa el resultado, al alza o a la baja. Para la rentabilidad vamos a tomar utilidad neta sobre ventas, que es el mismo margen neto. Así que lo podemos tomar directamente desde acá. La eficiencia nos dice ventas sobre activos. Y el apalancamiento que nos dice activos sobre patrimonio neto. Y observen ustedes, si yo multiplico rentabilidad por eficiencia por apalancamiento, me da el 169.01% que ya me estaba marcando el rol Y esa sería toda la parte matemática de un diagnóstico financiero básico. Como saben, pues hay muchísimos indicadores más, pero digamos que aquí hemos mostrado como los, los más básicos dentro de lo que hay. No olviden que en el video sobre herramientas del diagnóstico financiero, explicamos cómo interpretar estos datos de, de indicadores y más adelante iremos haciendo videos para ir mostrando cada parte del análisis, no cómo haríamos el análisis de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, de eficiencia, teniendo en cuenta estas tres herramientas calculadas para esta compañía en particular.